yo. Creo que necesidad tenías para dejarme, para quitarme la vida, menos ganas de vivirla. Tu partida no fue fácil, sigue doliendo la herida y aún te pienso en cada segundo de mis días. Sé que han pasado los años, debería aceptarlo ya, pero juro que no puedo, solo duele mucho más. Un beso mando al cielo, espero puedas escuchar. Solo quería decirte que estoy pasando lo mal, te necesito, porque si estuvieras acá todo estaría bien. Quisiera un abrazo más No sabes cómo duele ya no verte por acá Cuando paso por tu casa se me olvida que no estás Pensar que te veré solo me pone a llorar Me muestra la verdad que ya no te veré más ¿Cuál es el punto? Es lo que me sigo preguntando El no saber que necesito para poder sanar donde estarás? Me sigo preguntando Si volveré a verte cuando no esté más acá O si todo es un juego, solo una mentira más O si ya no te veré para empezar a Para empezar a aceptarlo. Uh -huh. Si ya no te veré, para empezar a aceptarlo. Uh -huh. you <music>